Todos, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a War Thunder Escenario en Suecia: tanques americanos con un br de 5.7. Recuerda, si te gustan mis contenidos, no olvides atizarle un buen like, es la mejor manera de apoyar el del canal. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Y si no estás suscrito, pues considera el suscribirte. Pues vamos a ir a toda pastilla, saliendo desde la zona norte, corriendo, corriendo, con el M18, con el gatito negro, hacia la zona. Vamos a tomarla rápido, vamos a intentar, a ver si no hay ninguno tan rápido como nosotros, llegando aquí a la zona. Coge curva, vamos aquí, ya estamos prácticamente en el sitio. Y aquí, venga, pisando. Vamos a tomar rapidito, nos largamos de aquí vamos a intentar defender la zona por si alguno llegara o llegase intentar crujerle antes que nos crujan a nosotros A ver, tenía un compi, ¡eh! ese compi que venía detrás de mí ¿No? ¿No? me ha dejado a mí solito, se ha tirado ahí, por la parte por ahí listo, capturada, ¡ah! aquí ha llegado el colega os pues lo he dicho a esperar a ver qué es lo que viene vamos a defender como podamos esta zona hola compi lo siento llegaste tarde nuestro equipo está capturando la zona B la zona C parece que también la estamos tomando muy bien muy bien va muy bien esta partidita 200 aquí está bien un cuadrante son 200 pues más o menos perfecto yo eso me suelo fijar siempre al empezar cada partida es algo que recomiendo fijaros siempre cuánto mide no un cuadrante así tener una referencia a la hora de tirarle a un tío si tenéis que usar el telémetro o intentar que el ajuste o el cálculo sea lo más preciso posible de eso dependerá que os maten o vosotros a ellos a ver pajaritos hay disparos por ahí mm, no he visto ninguna marca eso ha explotado porque nadie lo ha tocado a ver, a ver, a ver, a ver. Hay más disparos. Venga, tanque pesado. Marca de tanque pesado. A ver, está la cara. La artillería. Ah, por él. A ver, eh, ahí suma. Esto es un Tiger. Tiger, Tiger. Tiger H1. Venga. Está mirando por otro lado. Vamos a ver, vamos a ver. Le crujen. Va, ah, son dos. Mierda. Joder. Ah. Mierda. Joder. Visto a dos, tenía que haberle tirado el primero En cuanto estaba mirando para hacia, el, hacia el otro lado Y por hacer el tonto Pues me ha pasado lo que me ha pasado ¿Con qué salimos? Ah, ahí sí, sí, el M36B2 Que hace poco adquirí Este bicho me encanta, es una versión un poco más Mejor, mejorada Vamos a decir, del M36 A diferencia Eso no sí, sé si vamos a defender a a diferencia de que ahora sí llevamos una especie de... No sé si una chapa, algo metálico que nos tapa. A los tripulantes de la torreta. Cosa que antes no teníamos. Pues a toda pastilla. A lo poco que da este. Hacia la zona. Este me ha dado tiempo de... Venga, el compi, el avión. Todo ahí pasa? Me ha dado tiempo de... Por lo menos las modificaciones de extinción de incendios y reparación, tenerlas y los pestiles perforantes. Este tiene ya 186 milímetros, ya es más serio, no los 149 que tiene el gatito negro, que antes, hace unos añitos creo que este bicho cuando salió, creo que tenía la misma penetración. Está capado, desde luego, el M18 ya no es lo que era antes, sigue siendo muy versátil, pero... Yo creo que tiene menos penetración de blindaje que la que tenía hace unos años. Bueno, este sí la tiene. Este es más lento. Pero este cañón es una bestia. En estos BRs, el enemigo está tomando la zona C. En estos BRs es un cañón bastante letal. Somos lentillos. El enemigo ha parado y capturado la zona. Pero somos bastante, bastante letales no hay nada por ahí están las marcas en A están marcando a alguien en A o sea que, a ver ese avión que pasa por ahí, el enemigo capturando la zona, ahí está vamos pues a defenderla vamos a defenderla despacito vamos a intentar a ver si se están capturando A, puede estar detrás de ese edificio 250, está bien hemos visto un cuadrante y a ver qué pajaritos nos pueden salir por aquí Paciencia Puede estar justo detrás de ese edificio eh, El avión Pepinazo, tanque medio Siguen tomando No, parece que no Parece que ese avión ha hecho su trabajo Parece que era un tanque medio el que estaba tomando Bueno, el enemigo está capturando la zona Otra vez a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay alguien más por aquí. ¡Pah! Posiblemente aquí detrás. a ah, parado de capturar la zona. ¿Eh? ¿Qué es eso? Se escucha, se escucha algo. Estoy tomando. Ah, sí, sí, estoy tomando. Pero se oye algo. A ver, José quizás ese cazacarros que está cerca ese compi ¡eh! corre, corre, corre, esto es un panther venga, venga ahí está empanado, muy bien, destruido, perfecto a eso me refería Qué bestia a ver, captura de dos bases ¡eh! otro más, ¿quién es? ¿quién es? un tiger a ver, ahora, ahora sí con este bicho sí con el gato no, pero con este bicho sí, ahí está ese cañón, esa bestia Eres esto, avión. ¡Ah! hombre, le, la capota, la capota me ha salvado. <ríe> me ha salvado, hombre, para él no ha servido. A ver, eh, aquí otro más. Oh, a ha tirado un petardo. Sí, está inconsciente el tripulante. Bueno, estupendo. Pues estos tíos que nos hemos limpiado en un momento, ese Tiger, fijaros, es que era prácticamente la misma distancia a la que el, con el gatito negro le crují Sin embargo, estos 186 milímetros de penetración hacen maravillas Muy bien, M36B2, lo recomiendo, no hace mucho que salió este bichito Investigarlo lo antes posible Y es un cazacarros muy bueno, a mí siempre me ha gustado el M36 a ver a ver binoculares si no no vemos nada con la valla muy bien avioncitos va por ahí va ese avión vamos rápido vamos, vámonos nos quitamos de aquí vamos acercándonos poco a poco al respawn esta partida va muy bien vamos hacia el respawn Vamos a intentar pillarlos a estos. Ah, ah, madre mía con el avioncito. Pues ya me ha hecho. No sé si será el mismo. Pero este me tiene enfilado. Me tiene enfilado. A ver. No hay marcas por ahí. Por aquí tampoco. No se sé. ve. Bueno. Ah. Estamos tomando. Estamos perdiéndose. Ahí está. Tomada. Ves nuestra. No hay nadie por ahí cerca. Ojo. Ojo porque... ¡Ah! ¿Qué es esto? Otra vez el avión. El avión. Ahí está. Pues el avión pasó de largo. Estupendo. Ese compi. Joder, pues. pues sí que protege esta chapita, ¿eh? Esta chapita... Chapita... O este trozo de metal que han puesto aquí encima de la capota... De la torreta pues sí protege, venga no tiremos nada porque a ver si en el momento que tenemos árboles delante aparece un pajarito y nos cruje y no queremos que eso pase, muy bien, esta partida está casi ganada, cojonudo, venga vamos a por C, por lo que estoy viendo ese tanque pesado ese compi, muy bien, muy bien, magnífico, a ver, a ver, a ver, vigilando las esquinas, hombre, ¿qué es eso, a ver, a ver, a ver, a ver, hombre, un Sherman. hola, ahí está, sin fallar, si es que va a huevo, además con este bicho es como para fallar, estupendo, el enemigo está capturado en la zona B, ah, ya es tarde, no queda nada, muy bien, va, esto está ganado, cuidado que nos vengan por detrás y nos crujan, a ver, controlando al loro, a ver si este venía solo, venía acompañado, bueno, estamos tomando C, aunque tomen B, ya ahí está C termina no vaya a ser que nos crujen ahora después de lo bien que las has hecho M36 sí, así ah, ese es antiario va por B ahí está misión cumplida tercero del equipo muy bien dos zonas capturadas tres objetivos terrestres destruidos muy bien M36 cojonudo a esta. A ti, sale un buen like si te ha gustado la partida. Si te gustan mis contenidos. Como digo siempre, no te cuesta nada. Y a mí me ayudas un montón. Abajo te dejo los enlaces del Escuadrón Ibis. Discord, Facebook e Instagram. Ah, la recompensa del Battle Pass. Cojonudo. Y un 90% de actividad. 28.000 pepinacos. No está nada mal. Y recuerda, si no estás suscrito, pues considera el suscribirte y si no te importa pues déjame tus comentarios pues esto ha sido todo en esta buena partida en dominación suecia el m36 al final ha hecho muy bien su papel pues sin más me despido espero que os haya gustado la partida y sin más nos vemos en un próximo vídeo y recuerda, subo muchas de a TikTok. Chao, chao.